Hola, buenas tardes a todos los seguidores de Movimiento Civil. Hoy es el programa número 20 de nuestro canal. Estamos muy orgullosos de haber llegado a los 20 programas. Además de esto, eh, quisiera comentaros que en el canal de YouTube ya somos 400 suscriptores los que estamos en, en Movimiento Civil. Son mucha gente la que se está sumando a este canal porque está viendo que estamos trabajando, estamos colaborando y participando con todo el pueblo español y hoy Quisiera presentaros a un chico de Granada, joven de 32 años, se llama Efren, seguidor de esta página, disidente, y quisiera pues presentaroslo porque me parece un chico con unas ideas eh, pues muy buenas, es decir, eh, está siguiendo la actualidad política, económica y social de nuestro país y quisiera que hoy pues pudierais conocerlo en profundidad. Hola Efren, eh, ¿qué pasa? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás hoy? Hola, muy buenas. Buenas a todos. Eh, lo primero quiero agradecer a Juan Recio que me haya invitado al canal y sobre todo también pues, a los espectadores que nos están viendo y los que nos verán después. Y uh -huh. muy bien, está, muy bien, muy feliz ahora mismo, aunque sé que la situación no es buena, pero yo, yo intento ponerle buena cara. Uh -huh. Siempre le pone buena cara ¿no? al, al mal tiempo, ¿no? Eso es un poco lo que, eh, lo que... están pasando. Lo que he aprendido en la vida, un poco. Sí, yo creo que eso también es uno de los de los eh, factores que mueven a, a muchos andaluces a, a sonreír, porque no podemos estar siempre pensando negativamente sobre las cosas y tenemos que, que en fin, que mirar la vida con positividad, con alegría, y eso es lo que mejor nos puede conducir a, a una solución, porque si nos enfocamos en, en el negativismo y, y en el pasado, pues no tiramos hacia adelante, Fren, y por eso... Este programa de movimiento civil hace eso mismo, eh, colabora, participa con personas como tú y, y te agradezco de verdad tu colaboración y participación hoy. Eh, quisiera deciros a todos que Fred, su nombre me recordó mucho a, al programa de, de hombres, mujeres y viceversa. Eh, el, la imagen que nos envió Fred me, me, me pareció, vamos, la de un modelo. Es un chico que se cuida muy bien, muy joven. Y, y bueno, y, y charlé ayer con él, estuvimos hablando por Facebook y en un principio no quería participar, no quería ponerse enfrente de una cámara, pero cuando le comenté que, que, que, que todos ¿no? somos partícipes de, de, de este cambio, de, de, de esta lucha ¿no? que tenemos contra el sistema partitocrático en España, él se mostró eh, satisfecho, se mostró dispuesto a, a venir y, y por eso de verdad se lo agradezco. Eh, para, que lo, para los que no conozcan a Efraín, voy a presentároslo. Efrén Villonlada Campos, un chico de 32 años, granadino, como ya he dicho, y se define a sí mismo como repúblico. Cuando tenía 16 años trabajó de ayudante de carpintero. Más tarde, con 19, se fue al ejército como cazador de montaña en Huesca, Jaca, y le mandaron a Afganistán cinco meses. Posteriormente volvió a Granada y vino la crisis del 2008. Efrén se encontraba desesperado y unos amigos suyos se fueron a vivir a Brighton. Se fue con ellos y empezó a ganar dinero con, con un trabajo muy duro como fregaplato. No obstante, como vio que su inglés no mejoraba, decidió irse solo a Londres. Fue muy duro para él, pero acabó como caballero ganando más que algunos médicos en España, pero decidió volver a su país por amor a sus raíces y su familia. Su granada, como él la denomina, ya que aquí él se siente como un pájaro encerrado que no puede volar, aunque la jaula es muy bonita y siempre se sienta afortunado por tener a, a su gente cerca, pobre, pero feliz. Me gusta mucho el deporte y la vida. Siempre fuerte 2020. Gracias y un abrazo enorme. Así que nada, frente agradezco mucho eh, tu participación. Se escucha un poco de ruido al fondo. Eh, pero bueno, no, no, no te preocupes, no te preocupes. Eh, yo creo que la gente se, lo escucha bien, eh, todo lo que estamos transmitiendo aquí. Eh, pero no, no te preocupes, ya te digo, de momento parece que va todo, todo correcto. La primera pregunta, Fren, que te quería hacer en el día de hoy, es eh, ¿cómo ves, Fren, la, la situación actual? ¿Cómo te ha afectado a ti personalmente esta crisis de, del coronavirus? Hombre, a, a mí, gracias a Dios, no me falta ni un plato de comida ni, ni techo, ni a mí ni a mi familia. O sea que, gracias a Dios, nosotros no lo hemos pasado mal. Eh, la situación, pues, pues, las muertes que ha habido, pues le doy el pésame a toda esa gente que, que ha perdido algún familiar y, y ha sido duro. Pues, en mi casa hay un médico y más o menos, pues, sé lo que se ha vivido más o menos y, y bueno, eh, respecto a lo económico, eh, yo me acuerdo de la crisis de 2008. La crisis de 2008 arrasó, arrasó con nuestra generación. Tuvimos que irnos fuera y esta que viene creo que va a ser peor. Así, a mí lo que me da más cosillas son los jóvenes sin experiencia. Son los que van a pasar más, más peor, ¿no? Los que van a sufrir más porque no van a encontrar trabajo. Incluso nosotros tampoco. Pero bueno, gracias a Dios, tú y yo tenemos experiencia dentro de lo que cabe y podemos buscarnos la vida. Exactamente. Básicamente sí, esa sí. es mi respuesta. Esa es la reflexión ¿no? que quieres tú lanzar aquí en Movimiento Civil, te la agradezco, ¿eh? porque es una reflexión muy sincera, los jóvenes van a ser quizás el colectivo que más sufra, pero creo personalmente que también sus padres. Porque es sí, verdad sí. que en el 2008 eh, hubo padres ya que perdieron sus propias empresas, que entraron algunas empresas en proceso de liquidación, de quiebra. Sí, Muchas de sí, las sí. empresas de construcción se hundió el país, como sabes. Se perdieron 3 millones de empleos y vuestra generación, que al final también es la mía porque nos separan sí. solamente 7 años, os tuvisteis que marchar. Fuisteis la primera generación de españoles que os marchasteis de, de España, ¿no? que huisteis prácticamente más que que os marchasteis ¿no? Eh, debido a la pobre situación económica. Eh, te quería preguntar, Efren, eh, estuviste viviendo en el sur de Inglaterra, en Brighton, y después te marchaste solo a Londres. O sea, tú has ido un poco de, de sur a norte, no de norte a sur. Eh, sí. ¿Sabes? Eh, a mí me ocurrió exactamente igual. Yo también soy emigrante y vivo en Escocia. ¿Podrías contarnos a los fans de Movimiento Civil cómo fue esa experiencia para ti y por qué decidiste volver a la querida España, Efren? Pues mi experiencia a Londres me abrió, lo a, bueno primero a Brighton, eh, de primeras pues no sabes hablar inglés y a mí me preguntaban cuántos años tiene y le decía bien gracias, me decía how old are you? y le decía fine, fine, thanks. Eh, a lo primero fue claro porque nosotros no practicamos, tenemos muy buena gramática pero no practicamos, en España no se practica nada estudiamos mucho pero no se practica y ese es el problema también bueno cuando entonces fui llegando y de primeras pues trabajé como Fregaplato, gracias a la, a la ayuda de mis buenos amigos me dieron la oportunidad y poco a poco fui integrándome en, en Inglaterra que la verdad que no no me quejo Inglaterra me profesionalmente me ha dado un montón se lo agradezco mucho y bueno, luego ya, como vi que, ya sabes tú que cuando te juntas con españoles, pues no aprendes el idioma bien, te cuesta más, y decidí irme a Londres. Y cuando yo vi Londres, eso fue, mi mente explotó. Londres es increíble, hay de todo, puedes ser lo que quieras, si tú quieres ser lo que quieras. Es la ciudad de, es una máquina, es una máquina que no para. Eso sí, no tienen aceite de oliva, bueno, sí tienen, pero la alimentación que tenemos aquí nos da mucha calidad de vida y el sol. Uf. Pero es eso, a mí la experiencia de Inglaterra fue, sobre todo Londres, me impactó porque en Londres encuentra de todas las naciones eh, miles de pensamientos, miles de puntos de vista de ver las cosas. Eh, es increíble. Bueno, y, y la verdad que para mí Inglaterra ha marcado la persona que soy, mi carácter. Y, y recomiendo a todos los jóvenes pasar, aunque sea un, un añito fuera. Como hacen los ingleses, como hacen los alemanes. Un añito fuera para ver lo que hay fuera en el mundo. Porque España no, es, no lo es todo. Es muy bonita, la queremos mucho pero hay que ver la realidad hay que ver lo que hay y luego volver, no volver. cómo ha sido volver. cómo ha sido tu vuelta a España porque claro yo igual yo pasé por Londres estuve allí tres meses eh, me enamoró la ciudad por el espíritu emprendedor por la cantidad de naciones que hay no diferentes nacionalidades se habla más de 230 idiomas en esa ciudad y y la verdad que es un espíritu que a mí me llamó poderosamente la atención no eh, es fácil trabajar allí, es fácil emprender, es fácil eh, subir, ¿no? Dentro de, de, de las empresas y, y, es, y aunque sea una ciudad muy cara, es una ciudad muy cara y con mucha, mucha gente dura. también es muy dura, ¿no? eh, Es muy dura y muy competitiva. Sí, todo está muy lejos. Eh, y como no ingresa un mes, está Londres puede llegar a ser muy dura, pero también muy bonita. Exacto. Sí, claro, a nivel profesional, experiencia, la verdad que aporta mucho ¿no? a, a la persona que va a Londres y, y yo le estoy muy agradecido también a Reunido por, toda, por todas las oportunidades que me ha dado. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de, de España, si te parece. Eh, ¿Cuándo volviste a, a España y, y, y cuál fue la decisión que te motivó a venir? Has, has dicho que la familia, has dicho que, que la buena vida en España, eh, la gente que te rodea, Cuéntanos un poquito, Frank, ¿qué es lo que te motivó a regresar a tu país? Pues la vuelta, la vuelta fue también, ya sabes que los cambios, pues claro, te has tirado tanto tiempo fuera que cuando vuelves a tu casa no conoces a nadie, no sabes cómo va el rollo y te cuesta, ¿no? Te cuesta adaptarte a, a esta manera de vivir, que está muy bien. Y yo me volví por... Porque soy muy familiar, me tiran mucho las raíces. Eh, pienso que la unión es muy importante y tiene que empezar desde la familia. La familia, las familias, ¿no? como dicen los italianos, que eso me encanta de ellos, tienen una jerarquía y una estructura que hace que todo vaya muy bien. Eh, porque nosotros no somos, no estamos hechos para estar individualmente, somos como hormigas, somos como las hormigas. Una hormiga sola no hace nada, pero si un hormiguero puede, puede expandirse, puede ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. y, y mi vuelta fue, hombre, también he reencontrado con mi familia, estoy más cerca de ellos, estoy vol como volviendo a conocerlos, porque la gente cambia, aunque la esencia sigue, pero cambiamos y... Y, hombre, estoy muy contento de estar de vuelta, por la familia, sobre todo, porque... ¿Sabes lo que era... más me gusta de ti, Efren? Y lo que más me está gustando de esta entrevista, que llevamos 13 minutos, me está gustando, y te lo digo de corazón, que estás hablando desde el corazón. Estás hablando sí, yo... desde los sentimientos que tienes, desde tus experiencias, y eso es algo que no todo el mundo hace, no todo el mundo se abre de esa manera, y yo, eh, en el programa de Movimiento Civil, bueno, ayer me ocurrió, la gente me lo comentó, me eché prácticamente a llorar por la situación tan lamentable que tenemos y, y no sé, no sé si es un carácter andaluz, porque somos así nosotros, Excelente. un carácter español, pero, pero tú, en este caso, y hablo de ti, eh, me da la sensación esa, no que eres un tío muy cercano, y, y te gusta. ese Eso de que hables de la familia me parece importantísimo porque en la actualidad parece que los gobiernos están intentando ¿no? separar a ese vínculo familiar que tenemos y desplazarlo para que nos convirtamos en, en individuos y no nos podamos nunca unir. Y, y en Movimiento Civil esa es la idea que tenemos. Que esto sea un hormiguero de gente, que venga todo el mundo a participar y que seamos una, una familia. Eh, seamos una familia, claro ¿verdad? Claro, eh, eh, hay que verlo cuando... Tú haces una operación de matemáticas, por ejemplo, una división y tiene muchos ceros, le quitas los ceros para que sea más fácil, ¿verdad? Pues yo cuando veo un problema, porque, por ejemplo, la unión, que estamos intentando, que, que vamos a conseguir? Eh, hay que verlo primero desde los chiquitillos. ¿Qué es lo qué es lo pequeño? ¿Qué es la unidad más pequeña? es ¿La familia? Entonces, si, si lo vemos desde ahí, pode, lo podemos hacer más grande. Yo estoy hablando y seguramente me equivoque en el 50% de mis no actos. Que eso es de Casey <risa> <risa> O. Suena muy... Suena un poquito filosófico, ¿eh? Sí, es de, de Casey O. Y es verdad, eh, pero si no si no, si no, no lo intentas y te equivocas, no aprendes. Y bueno, eh, lo que tú dices de que hablo desde el corazón, yo creo que me he descubierto a mí mismo y sé que soy Efraín. Tengo un, mi personalidad y lo que me guía es el corazón y mi alma. Es lo que... Y mi, y mi mente, claro, mi cerebro es el que manda, en verdad. Pero hay algo aquí ¿no? que nos hace hacer las cosas. Uh -huh. Y eso es lo que yo creo que debemos aprender todos, hacer nosotros mismos. Uh -huh. Pues me, me encanta, me encanta, sí, sí, me encanta mucho tu reflexión. Efren, querías comentar aquí en el programa y te voy a dejar un espacio para que lo hagas. Animo también a la gente de Movimiento Civil, por favor, pregúntele a Efren el día de hoy porque está hablando desde el corazón y seguro que nos va a transmitir esa confianza que se requiere en España, esa unión que, por cierto, lo vamos a conseguir, estoy de acuerdo con esa afirmación, que al final, eh, porque, porque, porque es como digo, o sea, tenemos que estar unidos. Es un momento muy difícil para nosotros y debemos estar unidos. Entonces quería dejar a Efraín, porque él estaba comentando la idea de la, de la generación perdida. Háblanos un poco qué es eso de la, de la generación perdida, Efraín. Bueno, pues a nosotros... Bueno, yo soy del 88, pero... A nosotros siempre se nos ha dicho la generación perdida, ¿no? Porque nuestros padres decían, ¿qué va a ser de nosotros? Y yo lo que quería decir a esta generación es que nosotros somos los que vamos a escribir nuestro futuro. Los, los que estamos viviendo la historia en este momento somos nosotros. Y, y me gustaría que dentro de 10 años no, o más tiempo no nos llamaran la generación perdida, nos, nos llamaran la generación que se encontró. Es lo que quería decir. Que con esto quiero decir que la gente está muy acomodada y muy bien sentada pero ya es hora de levantarnos. Españoles levantados, como dice el himno de Andalucía. Pero yo eh, hay que levantarse ya de una vez y y acabar con esta corrupción y este sistema político. Uh -huh. Es lo que le quería decir a esa generación. Yo ya hago un llamamiento a todos los españoles para que se unan, da igual que sea de derecha, de izquierda, que sean monárquicos lo que sea, pero que nos unamos todos por una misma causa, que es la democracia formal. Eso es lo que le quiero decir a, a mi generación, bueno, a todos los españoles. Uh -huh. eh, pregunta que te iba a hacer. Eh, Fren, gracias por, por responder y por mandar ese bonito mensaje a, a la generación nuestra que necesita, necesita de ese ánimo, de esas palabras, de ese apoyo en momentos tan difíciles para, para todos ellos y para todos nosotros. Te quería preguntar, ¿cómo te defines, Efrén, eh, ideológicamente? Eh, ¿Votarías en las próximas elecciones o en cambio estarías por deslegitimar el sistema optando por la abstención? Ya has hablado de que tú apuestas por la democracia formal. Explícanos un poco más tu, tu visión sobre, sobre el sistema actual. Bueno, yo tengo mis ideas, pero creo que esto es, es, es de todos, ¿no? Y mi opinión perdona, repíteme la pregunta que se me ha ido Sí, no te preocupes, te la, vuelvo, te la vuelvo a preguntar porque eran dos preguntas en una sí. eh, la pregunta era cómo te defines ideológicamente sí. y la segunda pregunta sería eh, si apuestas por la abstención activa El vas voto. a votar en las elecciones vas a apostar por la abstención por no acudir a votar y qué opinas de este sistema actual eh, un poco esa es la las tres preguntas en una que, que te quería hacer, ¿no? Vale, yo, yo las ideas que tengo sobre política son gracias a Antonio García Trevijano, que cuando me enteré que era granadino me llenó de orgullo. Y yo, yo soy repúblico como él. Eh, los repúblicos, para el que no lo sepa, son aquellos que traen la república. No alarmen, mi gente de derecha, que esto es, es una idea la república o la monarquía, pero lo que queremos es que se vote cuando acabemos con el sistema político. Y respecto al voto, mi opción es la abstención activa. Abstención uh -huh. activa y movimiento civil de, eh, justo después. Yo creo que lo que intentas un poco explicar cuando dices que eres repúblico es que tú actualmente eh, no te ves representado, no no no es por lo, no significa que no te vea representado por la monarquía, sino por el sistema actual que ha elegido propiamente ellos una, una monarquía. Pero una monarquía que sí. mm, el pueblo español eh, no sabemos si la apoya o no la apoya. Es decir, eh, parece que la monarquía ha estado muy ligada a, a, al franquismo, de hecho lo está, y a, y a la derecha. Sí. Y hay gente que se ofende porque dice o expresa que es repúblico, porque no considera que la monarquía sea la forma de estado que mejor le representa a ellos lo que sí hay que dejar claro no es frente es que es el pueblo español que debe decidir qué forma de estado quiere independientemente de los gustos de cada uno no ahí está que sea votado como una constitución que fue hecha en secreto la del 78 en secreto impuesta no fue votada entonces vivimos con los cimientos de franquismo eh, es muy grave, vivimos en una oligarquía que es prima hermana de la dictadura. Esto es grave, es gravísimo. Yo cuando me enteré me tiré casi tres horas en shock. Así. Casi en, en el confinamiento. Yo me quedé, yo me quedé así también. Me quedé, me quedé boquiabierto. Cuando empecé a enterarme, además me enteré, fíjate, Frank, después de acabar la universidad. Imagínate esto, ¿eh? El shock. Es sí, como sí, si hubiera me... estado cuatro años en la universidad viviendo en un engaño. De primera me dio alegría por saber la verdad, pero luego me dio como un bajón y me, y me quedé me quedé tocadillo un par de semanas. Incluso lo hablaba con mi familia, mi familia me decía, te estás obsesionando. Eh, hombre, es para obsesionarse cuando te enteras que no hay justicia, esto es injusto. Es una injusticia, el, el pueblo, Entonces, es, el que tiene, el pueblo ¿sí? es el que tiene que decidir y, y legislar y, uh -huh. y por Entiendo. eso se llama democracia. Uh -huh. Claro, eh, la democracia, bueno, dice la Constitución que la soberanía reside en el pueblo, pero esto es más que una farsa porque el pueblo no ha decidido nunca nada en 40 años no y, y eso es lo que llama poderosamente la, la atención de, de la Constitución. Que la utilizan al final como si fuera un papel mojado. Eh, entra a la derecha, entra a la izquierda y refrenda ¿no? a, a, a aquel sistema que está, que está impuesto. Lo hemos visto con Podemos, que venían con sí. esa idea del cambio y al final eh, ellos se han adaptado a la situación, han aceptado el sistema, incluso la propia monarquía, con la que ellos tienen eh, ciertas posiciones bastante, bueno, bastante contrarias, ¿no? Entonces ahí, ahí tenemos la farsa, ahí tenemos la farsa sí. y, y, y Vox, eh, ¿qué te parece? ¿Crees que es un nuevo timo, que es un, fa, parte de esta farsa? Vox, eh, eh, Santiago Abascal está mintiendo. Él dijo que no se iba a meter en la autonomía. Lo primero que ha hecho es meterse en la autonomía. Él dijo que no iba a coger subvenciones del Estado. No, no sé cuánto ha sido, pero creo que han sido dos o tres millones en plena pandemia, cuando eh, autónomos eh, están cerrando, están cerrando. Yo, hombre, también reconozco que Santiago Abascal desde pequeño ha vivido amenazado ¿no? y ha vivido en minoría, en su, y, y fue fichado por el PP. Eh, no digo que sea malo, no digo que sea mala gente y, que, y creo que quiere lo mejor para España. Pero creo que, que el modo no es el que él quiere a través de un partido. No porque ya se ha visto, se, la misma ley de hierro de la oligarquía lo dice, es imposible cambiar el sistema desde dentro. Se refuerza uh -huh. más, de hecho está pasando, se está reforzando más el sistema político. Gracias uh -huh. a Podemos y a Vox. Claro. Porque debido a las posiciones más radicales o extremas, el voto se divide más y también la propia sensibilidad, los temas que se tratan, eh, los ámbitos en los que ellos intentan encuadrar a, a la población, que si hablamos de feminismo, que si hablamos de nacionalismo, que si hablamos de tal tal cosa, de inmigración y al final ¿qué el... ocurre? Pues Efraín, que la gente se divide más aún. Con, con este tipo de partidos, y es lo que muchas veces no entienden los, los fans, seguidores, simpatizantes, votantes de, de Vox y de Podemos, que, que no son la solución, son la par, parte del problema. Sí, a lo mejor están como yo, estaban ciegos y solo le tenemos que abrir los ojos. Habrá gente que sí, habrá gente que no, pero, pero bueno, vamos a intentar, vamos, vamos a muerte. Vamos a claro, luchar, eh. vamos a luchar y, y la libertad política y colectiva es para todos. Esto no es elegir entre un partido u otro, es la libertad para todo el pueblo español, independientemente de la raza, del sexo, de la edad. Y yo creo que ese es el mensaje más bonito que podemos que podemos transmitir. Aquí nos dice claro. Rafa, Rafa Cortés, nos dice que el pueblo lo único que decide es el reparto del poder entre los partidos. ¿Qué opinas sobre ello? Que es cierto. Eh, pues una partitocracia. El poder recae sobre los jefes de los partidos. Entonces, tiene toda la razón. Necesitamos, pues, pues, nuestros propios diputados, ¿no? Por ejemplo, Juan Juan quiere, quiero votar a Juan. Y yo voy a hablar contigo, Juan. Mira, me parece que en dos hermanas hace falta un hospital, como dice Rubén Gisbert. Es que lo dice, yo he aprendido de Rubén Gisbert y de ti y de... Y de y de, y de Antonio García Trevijano. Eh, es así, es así. Es como uh -huh. dice Rafa, gracias por... Uh -huh. Gracias, de verdad, Rafa, por tu comentario, por aportar a este programa. Él ya participó en un encuentro, una sesión que tuvimos en la calle y lo hizo maravillosamente bien. no Un chico joven, seguidor de Trevijano, seguidor de estas ideas y, y me estuve tomando una cerveza con él, eh, friend, y me encantaría, Fren, que también nosotros nos tomáramos otra y ¿eh? que nos conociéramos porque me está encantando esta entrevista que, contigo, te lo digo que, de verdad. Que, que sepas que Granada tienes casa. Muchísimas gracias, porque me encanta tu ciudad. Es una de las más bonitas de España. De hecho, a mí la que particularmente más me gusta y me encantaría volver a regresar allí y, y ver esa alhambra. Ver esa alhambra, ese, eso, esos paseos que dais por allí, por la haciendecita árabe y el albaixín, todo lo que tenéis, que es maravilloso. Bueno, eh, Efren eh, te quería comentar eh, ¿cuándo exactamente te diste cuenta de esta farsa, de este engaño? Eh, ¿A qué edad tenías? Eh, ¿cómo, ¿Cómo descubriste a Trevijano? Cuéntanos un poco, por favor. Hombre, ha sido en el confinamiento. Porque ¿Ha yo sido no... en el confinamiento? Sí. Yo, yo es lo que te quería decir. Yo, yo no sé de política. Yo lo que sé es porque me, me he hinchado a estudiar los vídeos de Trevijano, de Rubén Gisbert, y, y, y yo, yo hasta el confinamiento yo no, no, no abrí los ojos, porque yo he estado trabajando día y noche. Yo estaba eh, de camarero, boom, boom, boom, boom. Y claro, yo sabía que algo pasaba mal. Yo no entendía. Yo, yo no entendía cómo podía gustarme cosas de la izquierda y cosas de la derecha. No, y... Y ha sido el confinamiento, ha sido el confinamiento el que me ha abierto a los ojos. A pesar, a pesar de la muerte, a pesar de la crisis económica que se viene encima, pero también ha ayudado a mucha gente a ver las cosas desde otra perspectiva ¿no? y asumir la realidad, eh, la realidad en la, que, en la que nos han tenido eh, vamos, nos han tenido engañados. ¿no? Este, este gobierno, este sistema y todos estos partidos políticos que llevan desde hace 40 años, presentándose a las elecciones, pidiendo el voto, pero pidiendo el voto para ellos, para que ellos vivan del Estado y para que ellos se aprovechen de, del pueblo español. ¿no? Y hemos vivido, yo creo que la mayoría de españoles engañados. Yo creo que ha habido mucha gente que ha descubierto a Trevijano y las ideas de la libertad política colectiva en este, en este confinamiento, porque ha tenido más tiempo para leer, para informarse, para pensar. Y, perdona que, y, Perdona que te corte. Yo no entiendo cómo está tan ocultada eh, la figura de, de Antonio García de Trevijano. Cuando yo le pregunto a la gente, no lo conocen, yo, yo, lo, han, lo, han, lo han escondido todo lo que han podido. Incluso mmm, no se enseña en las escuelas. No. Antonio García de Trevijano eh, está reconocido mundialmente. Ha sido el político, yo creo, no, más importante. ¿no? El pensador de, de la... político más, más importante pues, de, de España. Que se dice pronto, ¿no? Y un orgullo pa, pa, pa, para España. Eh, y, y que lo estamos escondiendo a alguien, a alguien así, a alguien. Demasiadas oportunidades nos dio ese hombre. Demasiadas oportunidades. ¿no? Y ya creo que, que, que es hora de, de hacerle honor a él. Yo pienso que sí, yo ahí estoy muy de acuerdo. Eh, desde este canal de Movimiento Civil, vamos siempre a lanzar su figura, proyectarla, a que todo el mundo lo conozca, porque mantenerlo eh, en una tumba, no por, solamente porque haya fallecido, sino una tumba desde el punto de vista eh, de las ideas que él transmitió, de los libros que escribió, de cómo difundió el mensaje de la libertad política, me parece una falta de respeto sí. a nuestra cultura, a nuestro país. Y, y me siento avergonzado ante los ojos del mundo de ver que esta figura está eh, vamos. Eh, es que, eh, es que vamos. sería sería como esconder a Newton, o bueno, lo pongo a ese nivel porque eh, lo tengo en, en muy alta estima. Sería como esconder a, no sé, a Montesquieu, o lo que decía, lo que decía, que decía la verdad. Es como esconder la verdad. Exactamente. Por, eso te quería por eso te quería preguntar yo si crees que la verdad es absoluta. Uh -huh. Pues mira, la verdad eh, es absoluta. Te voy a responder, eh, Frank. Gracias por preguntarme, porque siempre soy yo el que pregunto. Así que me encanta que, que sean también la gente que participa los que los que me hagan a mí pensar. Bueno, pues eh, yo pienso que la verdad depende mucho de los ojos en el que se en el que se mire. Si vemos a la cultura occidental, como decía Trevijano, eh, la, la, la, la opción de la libertad política colectiva desde los ojos de la cultura occidental puede ser diferente. A los ojos que puedan tener eh, otras personas en culturas orientales eh, o árabes o de, de o sea, otro tipo de cultura, ¿no? Si, si nombramos a todas las que hay en el mundo. Y, y me parece eso, que, que la interpretación de, de las ideas es un factor fundamental. Pero a la hora, a la hora de hablar de este tema, eh, te soy sincero, eh, como dice Gisbert, yo creo que aquí mmm, se interpone más el criterio. Eso es lo que más se. Eh, sin te pones o sea lo que es el propio criterio de, de observar de que en españa no existe una democracia una democracia formal una democracia real y entonces si me dice eh, qué es lo que pienso sobre la verdad te diría eso que, que las ideas pueden ser diferentes pero que el criterio se puede llegar a unificar para que la verdad sea eh, sea lo que lo que nos representa a todos ¿no? eh, entonces me quedaría un poco con, con esa idea bueno, yo bajo mi punto de vista creo que la verdad sí es absoluta. Para demostrártelo voy a decirte que me describa este boli. Uh -huh. pues si bolígrafo. Pues ese bolígrafo, yo lo, vamos, tiene un capuchón que es azul, es así un poco alargado, tiene la tinta dentro y al final un pequeño tapón. Para tapar que la tinta no, no, no se vaya ¿no? De, dentro del frasco en el que está metido. La has descrito estupendamente. ¿Es esto verdad? Es verdad. Es verdad. Ante, ante, ante mis ojos y creo que ante los tuyos es verdad. Vale. Eh, es un hecho que esto es un boli de plástico alargado. Luego puede haber opiniones de la verdad, como tú dices. Puedes llamarlo PEN. Puedes llamarlo, puedes decir que pinta negro, puedes decir que pinta azul, pero la verdad es que es un plástico alargado. Lo que vengo a decir con esto es que en España la verdad es que no hay democracia formal porque no hay representación ni separación de poderes. Y esto es verdad, esto es inamovible, esto es una verdad absoluta. Por eso quiero, quiero llamar a, a, a esta unión el ejército de la verdad. Y nuestras nuestra balas son nuestras palabras, nuestra voz. Esa es la reflexión que quería llegar. Esa es la reflexión que haces para Movimiento Civil y la verdad que te lo eh. agradezco enormemente. Eh, me gustaría que se pu pudieras leer el comentario de Valentín Camposolí, uno de los seguidores de nuestro programa. Y, y creo que habla un poco sobre eso también, no sobre la verdad. Coméntalo, Efraín. La única verdad absoluta existe y es aquella que se demuestra o se deduce del hecho. Bueno, este hombre sabrá, sabrá más, habrá leído más que yo sobre filosofía. Yo la verdad que no... Yo la, la, la, los conceptos que tengo son porque le doy vuelta a las cosas y, y bueno, y porque a lo mejor cojo información y la reúno en mi cerebro y hago... Hago mi opinión. Yo, de, Efraín, de te comento. Yo es que eh, para mí es complicado estar entre Aristóteles y Platón, porque Platón vivía más en el mundo de las ideas, en esa caverna en el que uno se introducía, y al final las ideas se, se transformaban debido a la experiencia que vivía. Era eh, si formabas parte de, de, de la esclavitud, eras esclavo pues pasaba por una serie de, de peligros, de necesidades, etcétera, que cuando salía de la caverna veía la realidad de forma distinta. Y Aristóteles hablaba más del criterio, de lo que la verdad es. Entonces yo estoy a veces un poco eh, entre una cosa y otra, porque como hay tantas culturas en el mundo y tantas formas de pensar distintas, pues no sé si la verdad puede ser absoluta o existe también el poder de la idea que interpreta el mundo y lo cambia todo. Entonces, a veces no sé, sinceramente... Eh, eh, encuadrarme eh, eh, en una de las dos, tengo mis propias dudas. ¿eh? Por eso, yo creo que, que lo que es un hecho es un hecho, que es lo que digo yo que es la verdad absoluta. Esto es un pensamiento que digo yo, pero luego hay descripciones, hay opiniones, hay puntos de vista que definen esa verdad. Creo que es lo que yo pienso, es lo que más o menos por donde voy. Pues estoy aprendiendo de ti, Efren. De verdad que te agradezco esa, sí. esa reflexión porque, porque sí, porque es así, porque debemos de plantearnos estas cuestiones y es verdad, ¿no? Una cosa es la verdad, un criterio y otra cosa es la opinión, idea eh, que puedas tener sobre algo, ¿no? Y, y aquí estamos para, para informar sobre la libertad política, que es la verdad que nosotros vendemos, que nosotros creemos, que nosotros estamos eh, apostando por ella, porque creemos que es la mejor solución para, para el país, pero también lo, lo hacemos desde la convicción, de, de, de, que, de que pensamos que sí, que, es, que es, la, es la única opción posible y por eso tenemos que seguir eh, defendiéndola. Eh, así que nada, eh, te quería preguntar también eh, Después de, de este programa, evidentemente, Fren, eh, me imagino que saldrán muchas seguidoras a conocerte. Eh, me encanta el gorro, el gorro que tiene, Te queda, te queda muy bien. Eh, parece muy, señora, muy bohemio. Señora, soy Michael Jackson. <risas> Michael. ¡Oh! <risas> Exacto. Um, y la verdad que me gusta me gusta mucho decir a todos los, los espectadores que Fren en un primer momento tenía una especie de miedo a la hora de aparecer aquí en, en público. Pero la verdad es que te estoy viendo muy, muy natural, muy cercano e incluso me estás haciendo preguntas a mí, cosas que nunca, nunca me había ocurrido. Te quería hacer ya una de, la, de las últimas preguntas, Fred. Eh, eres un chico que, bueno, que, que a la hora de salir aquí en público has tenido cierto miedo, cierto respeto. Eh, ¿Tienes miedo, tienes cierto respeto a otras cosas de la vida? Eh, Háblame un poco ahí de, de filosofía, ¿cómo eres tú en ese en ese aspecto? ¿Qué es lo que te da hombre, miedo y qué es lo que no te da miedo? ¿no? Hombre, todo el mundo tiene miedo a algo. Yo no quiero decirlo porque no quiero meter este tema, pero sí tengo miedo a algo. Eh, pues el no poder estar con mi familia, por ejemplo. Pero el miedo, el miedo es como una cortina de humo. Tú haces así y se va. El miedo hay que afrontarlo. Cuanto más miedo tengas de algo, más tienes que ir a por él. Uh -huh. El miedo te tiene que tener miedo a ti. Me entiendo. Yo creo que todos tenemos miedo, en cierta manera. Lo que pasa es sí. que la diferencia está en la persona que enfrenta sus miedos para afrontar la realidad y la persona que siempre vive con el miedo porque la realidad le supera, ¿no? Entonces yo hay creo que, que un poco esa es la, hay, la cuestión, ¿no? Hay que tener respeto a las cosas, por supuesto. Yo al, al COVID a, le digo a, a la gente que hay que tener mucha pre, precaución. Ya hemos visto que hemos perdido a muchos seres queridos y lo que, por ejemplo, lo que no conocemos, pues nos produce miedo. Pero, hombre, yo no le voy a decir a la gente que no tenga miedo al, al COVID. Le voy a decir que tenga respeto. Respetándonos y respetando las cosas, yo creo que, que saldremos de esta pandemia ya de una vez, si Dios quiere. Uh -huh. Y eso es lo que pienso más o menos, porque yo creo que el miedo actual es ese eh, a día de hoy. El COVID. Uh -huh. Uh -huh. Aparte, Te hacer una... Dime, dime, Frank, coméntame tú, por favor. No, aparte que va a arrasar con la economía, que ese es un miedo muy grande. Claro, te quería hacer una reflexión. Sabes que en España existe el debate ideológico de siempre, más que conocido, entre derecha e izquierda. Ha sido siempre tradicionalmente PP-PSOE, ahora tenemos a Podemos-Vox, que lo están radicalizando. Eh, la pregunta un poco va, va eh, porque eh, yo, vamos, eh, he sido muy seguidor siempre eh, de la Constitución de Estados Unidos, sigo mucho la política americana y el gran Thomas Jefferson, uno de los fundadores de la Constitución y de la Declaración de Independencia, hablaba de que el mayor disidente eh, en un país es el mayor patriota. ¿Consideras que en España los que defendemos la libertad política colectiva somos más patriotas que otros que simplemente defienden sus proyectos ideológicos, personalistas, etcétera? ¿Qué opinión te merece esta frase de, de Thomas Jefferson de que somos los disidentes, los mayores patriotas del país? Hombre, yo creo que si estamos haciendo esto, eh, estamos arriesgándonos porque yo a lo mejor puedo tener el día de mañana problemas. Por esto, por conseguir un trabajo aquí en, en España, porque lo sé. Eh, patriota es aquel que quiere a su patria. Por, y, el, y por no encima por, de las demás. Por encima de las demás. No por ello. Tú puedes querer, por ejemplo, tú puedes querer mucho a tu hija y no dejarle verlo al padre. Uh -huh. eh, y tú crees que estás haciendo lo mejor para, para esa persona. Pero estás equivocado. Patriota, yo no... Hombre, yo me siento muy patriota. Y quiero lo mejor para España. Y yo sé, coño, acuérdate cuando el Mundial... El Mundial, es todo el mundo, la marea roja, vamos... No sé qué. Pues, podríamos marcar ese gol también. Y, y, y llegar... Ese patriotismo que llegue ya a los corazones de todos los españoles. Mm, hombre, yo, yo creo que, que sí. Que somos más patriotas, pero porque queremos que nuestro, nuestra, nuestra España, no es que seamos más patriotas, que estamos a lo mejor en el camino adecuado para llegar a por el bien de España. Y, y eso es ser patriota. No uh -huh. facha, no nos equivocamos. Patriota es querer a tu patria. Eso no significa uh -huh. facha. Porque uh -huh, yo sí. tengo algunas cosas que me gustan de la derecha y otras cosas que me gustan de izquierda. Y no por ello me tienes que etiquetar en izquierda o derecha. Yo soy esfrena es la única etiqueta que me puedes poner. Sí, es que España vive ha vivido tradicionalmente de las etiquetas. ¿no? El fascismo viene de Mussolini, de Benito Mussolini. Y la gente lo ha interiorizado. De hecho, a veces deja de expresar sus ideas o sus opiniones debido a este hecho. A que te etiquetan como facha y a uno se siente incluso mal. ¿no? Hostia, mira cómo me está llamando. Me está llamando... Facha. y esto viene mucho de la idea de la, de la izquierda, aunque aquí el fascismo se ha traducido al ámbito de la derecha, es decir, aquí confundimos conceptos de todo tipo y por eso nos va como nos va. Pero sí has hecho una reflexión que me parece muy interesante y que hay que tener muy en cuenta de que por esto que estamos haciendo el sistema, ¿tú crees que no puedes poner en una lista negra? Podemos tener muchas más dificultades a la hora de encontrar un trabajo, de tener oportunidades. Eh, incluso en el ámbito familiar, entre amigos, ¿no? Que nos vean como, como unos utópicos, unos, unos locos. Sí. Unos... Eso es lo que me, a lo mejor lo que me echaba a mí para atrás un poco era eso. Que sé que me voy a poner a gente un poco en contra. Pero bueno, yo respeto todas las opiniones y, hombre, a, a lo mejor no lo sé a ciencia, a, a ciencia cierta. Pero sí puede que me, me cueste algo. Pero bueno, me da sí. igual. Yo, yo lucho con el corazón y hago lo que siento. Entonces, pues, y lo voy a seguir haciendo. Ajá. Entonces, pues, yo creo que lo más importante lo... aquí, y, y no sé si estás de acuerdo conmigo, creo que lo más importante es que los chicos y las chicas que tenemos estas convicciones por la libertad política colectiva, yo, vamos, recientemente eh, la, las he tenido desde hace unos 7 ocho meses para acá, desde que descubrí que el sistema partidocrático es un engaño y que es imposible cambiar las cosas desde dentro. Esa ley de hierro que tú hablabas de, de la oligarquía de partidos y cómo ellos eh, viven eh, del Estado y se aprovechan del Estado para para no para no hacer al pueblo español eh, eh, partícipe ¿no? de, de las decisiones que se toman a, a nivel de país. Entonces, eh, lo que te decía, que que, que al final es eso, que, que, que es muy difícil a lo que nos estamos enfrentando, pero que todas las personas que estamos defendiendo esta idea tenemos que estar unidos. Somos nosotros primero los que tenemos que estar unidos para poder unir al resto de personas que aunque no piensen como nosotros, pero que a través de estos programas, de estas difusiones de, de los mensajes y, y, y de estas participaciones, de, de gente que participa, no eh, eh, activamente, pues al final eh, les le llegue la idea, les llegue, le, le llegue esta verdad absoluta de la que tú hablabas y, y podamos entre todos cambiar el país, ¿no? Y yo creo que, que, que ese es el principio fundamental, que nos unamos a aquellos que pensamos por la libertad política colectiva, que ya los demás eh, dejarán un poco arrastrarse o se arrastrarán cuando vean que esto, que esto va de verdad, ¿no? Sí. Hombre, a mí mi madre siempre me dice que cuando quieras llegar llega a una meta no, te tienes que visualizar no. entonces yo ahora te hago otra pregunta ¿cómo te imaginas cuando consigamos ¿cómo será cuando consigamos la democracia formal? Yo creo que el, eh, si algún día se consigue la democracia formal, ojalá se consiga mañana pero hay que, hay que ser realista hay que ser realista ya que esto va a llevar eh, un tiempo y, sobre todo, por el tema de, de los egos, ¿no? que para mí es el principal problema que ocurre en este, en este movimiento y en todos los que hay en España. De que la gente piensa que intelectualmente son superiores a los demás, pero para mí uno de, la, de, lo, de los temas eh, más interesantes y, más, y que particularmente más me gustan es hablar de la acción, de lo que cada uno hace. No de lo que cada uno dice, sino de lo que cada uno hace. Y a mí me gusta hacer, no me gusta solamente hablar y decir, sino me gusta trabajar, La, me gusta participar con los demás. Las palabras se las lleva al aire. Las palabras Exactamente. se las lleva al aire. Sí, porque si nos dedicamos a hablar, al final acabamos como los políticos, prometiendo, prometiendo, prometiendo y nunca hacemos nada. Entonces, prometo, si, prometo, si prometo hasta que me meto. Prometo, prometo, prometo hasta que me meto. Exacto. Perdona, perdona y... que te corte. No, no, para nada. Me, me parece perfecto que, que, que bueno que introduzcas este tipo de cuestiones, porque es que son, vamos, importantísimas discutirlas. Y entonces, si me preguntas qué es lo que vamos a sentir, pues yo creo que si el país lo consigue alguna vez, eh, yo creo que va a ser el momento, uno de los momentos quizás más felices de toda mi vida. Incluso más feliz que haber conocido a, a la chica más guapa, más bonita porque es que va a ser una alegría para todo el país. O sea, va, va a beneficiar a, a, a, todo, a todo el país en sí y, y yo creo que eso es precioso, ¿no? Eh, ver a 46 sí. millones de personas abrazando la libertad y consiguiendo la democracia real y que puedan votar a, a gente que les representa, que la justicia los pueda defender ante casos, ante hechos contrarios que, que se puedan producir, ¿no? Eh, en ellos y, y demás me parece, algo, me parece algo fundamental. Yo creo Vamos, ni siquiera, Efren, si te soy sincero, me he imaginado ese momento. Ni siquiera me lo he pues imaginado. Yo, yo, sí, yo sí. Y se me salta las lágrimas. Uh -huh. Muy bonito. Habla, habla desde el corazón, la verdad. Habla desde el corazón Hombre, y... Es que imagínate, tío, imagínate. Sería mejor que cuando ganamos el Mundial. Sería... Sí. Yo... Increíble. increíble. ¿Quieres, que te, y, y... ¿Quieres que te comente una cosa, Efren? Eh, como has hecho mención al mundial, recuerdo una imagen, esto es muy personal, pero te lo voy a comentar ya que estamos hablando desde el corazón. Eh, mi abuelo que en paz descanse eh, era muy futbolero, muy futbolero, y él tenía Alzheimer, llevaba ya unos cuantos de años con Alzheimer cuando estábamos viendo la final del mundial desde casa. Y cuando Iniesta marcó el gol, recuerdo que yo me levanté, eh, yo tenía pues eh, unos 15 años, 14-15 años tenía yo y mi abuelo comenzó a llorar ¿eh? se le saltaron las lágrimas de emoción y yo lo abracé lo abracé porque él tenía alzheimer pero se dio cuenta que españa había ganado el mundial y yo creo que eso es un poco quizás la imagen que, que yo pueda tener en la cabeza si conseguimos la libertad política colectiva la misma que tuvo mi abuelo cuando cuando ganamos el mundial de, de fútbol pues sí tío mi abuela también tuvo Alzheimer y sé, sé lo que es la enfermedad, es dura. Bueno, y, y nada, eh, decirle a la gente que, que tenemos las herramientas, que es más fácil de lo que parece, que esta gente tiene más miedo que, que todo. Mira a las cinco personas esas en Galicia, la policía ya echándolos, porque decían yo no voto y eran cinco personas. Están cagados, están cagados. Estáis cagados señores políticos, señores políticos, escúchenme, si tienen algo de honor, algo, algo de honor y algo de decencia, únase a nuestro movimiento, porque se está, están cargando España, nos están robando nuestro futuro. Se lo digo, vamos, como español y, y, y como padre, y, y es que me enciende, me enciende cuando pienso en ellos. Ajá. Uh -huh. Pues mira políticos... Efren, eh, te voy a hacer una reflexión de la misma que tú nombrabas, ¿no? Hacías ahí una especie de mención a los políticos para que se unieran a nosotros. Yo eh, me gustaría que pudieras ver, si tienes tiempo esta tarde u otro día si quieres, un pequeño vídeo de la película de, Gla de Gladiator, una pequeña sección donde Máximo eh, reta al emperador y le dice que bueno, que eh, él sabe perfectamente por lo que está luchando, eh, va a luchar y a pelear en vida, pero que al final es muerte, eh, en la propia muerte eh, todos estos emperadores, todos los que gobernaban ¿no? eh, en el Imperio Romano caerían, caerían por su propio peso y le harían pagar, le harían pagar por todo el daño que le habían hecho a los esclavos y al pueblo de Roma. Así que yo creo que los políticos en España van a vivir lo mismo, tienen que vivir un auténtico calvario, viéndonos a nosotros pelear desde nuestras casas, enfrentándonos a este sistema, es una cosa muy difícil, por eso yo a todos los disidentes de este país les, les tengo un gran aprecio, por eso quiero la unión y especialmente a Rubén Gisbert, porque va a crear una asociación, está ahora mismo en proceso de crearla y me parece un acto de valentía, de dignidad y de honor, tremendo y merece el apoyo, incluso si no nos cae bien, incluso si, no. si pensamos Hostia, qué aparte, chico con más ego, qué chico con... Pero es que debemos de, de apoyar a gente así porque es que lo merece. El tío, el tío sabe un montón. Entonces, a la hora de asesorarnos, este tío es un crack. Sabe más que, que los políticos. Yo he escuchado a veces y el simple hecho de, de, de, de conocer ese dato que hay, me ha dado felicidad de decir contra, me ha abierto los ojos. Yo no sé cómo es Rubén. Si será de una manera o de otra. A mí, de momento, por lo que he visto en los vídeos, me parece un tío de puta madre. Hombre, tendrá sus defectos como todos, pero aquí no hay que ver los defectos. Aquí vamos a unirnos y vamos a dejarnos ya de tonterías. Como aquí debemos de unirnos, exacto, por la libertad política colectiva, dejar el lado personal a un lado. Ahí a está. mí me puede gustar más una persona, me puede gustar menos. Pero Rubén vino a este programa... Participó con nosotros, está con Movimiento Civil y yo también estoy con Rubén y estoy con todos los disidentes de este país que quieran luchar por la libertad. Porque si hay libertad, hay democracia. Si hay democracia, hay justicia. Y si hay justicia, el pueblo español va a poder decidir ¿Será? qué futuro tiene y qué futuro quiere y, y, y cómo vamos a enfrentar nosotros los problemas. Porque eh, no son solamente los partidos los que deben de decidir lo que nosotros queremos, somos nosotros, es el pueblo español el que debe de ser. Será un pueblo más feliz, que es lo que tenemos que buscar, un pueblo más una sociedad más sana, un pueblo más feliz, y querernos uno a los otros que, eh, querer al vecino, que si ve a la abuelilla que no puede tirar con la compra, coge el la y llévasela a su casa, que vamos a fijarnos en esas cosas Vamos, vamos, vamos a tener a confianza, exactamente Vamos a unirnos ya Vamos a... es que no, es que no sé qué, no, no, no vamos a unirnos ya, vamos a dejar nuestro ego y nuestro yo soy, yo soy y, y hay que ser más humilde y aunque sea por un tiempo para conseguir esto luego ya yo sé que yo tengo también ego yo tengo mi autoestima yo, pues claro lo que pasa es que hay que respetar a la gente y es más, todo el mundo tiene algo bueno y, y de todo el mundo puedes aprender así que Vamos a, a, a lo mejor, vamos a fijarnos de lo bueno de la gente, vamos a cogerlo para nuestra vida y aplicarlo a ella. Exacto, vamos a mejorar nosotros mismos, vamos a contribuir entre nosotros, vamos a juntarnos y vamos a tener confianza porque es la única forma de tirar hacia adelante como pueblo. No podemos estar siempre enfrentados, siempre con las etiquetas, siempre con las divisiones, siempre el tú más, el yo menos, el tú hiciste esto, después lo has vuelto a hacer. Ya no me fío de ti. Es que siempre es lo mismo. Yo estoy cansado de eso. Estoy cansado profundamente. Y por eso voy a pelear <ríe> hasta verdad. el último día de mi vida por conseguir la libertad de mi país. Yo no puedo vivir feliz sin libertad. Y mi país no tiene libertad. Ahora mismo. No Yo hay estoy, libertad. Eh, estoy contigo hasta la muerte. Uh -huh. Pues, no, de verdad, fui... Fren, eh, te dejo un minuto de oro para que nos responda para finalizar el programa. Son 55 minutos lo que hemos podido disfrutar ya contigo. O sea, me lo he pasado de verdad genial. He disfrutado sí, es... mucho. yo también. Osdulia González me dice, Juan, te sigo tendiendo la mano para hablar cuando quieras. Osdulia, puedes enviarme un mensaje a Juan Recio, mi perfil personal, a Movimiento Civil. Puedes enviar un mensaje privado y ya te responderé yo eh, cuando pueda, es decir, yo intento responder siempre a todas las personas que comentáis, pero a veces pues eh, el tiempo es tan reducido por la cantidad de programas que hacemos, las sesiones, eh, participamos con otra gente, tenemos que invitarla, pero que me emplazo a, a, a, claro, a tenderte la mano y a hablar, por supuesto que sí. Entonces, nada de frente, dejo este minuto de oro, despídete de tu familia si quieres, de tus amigos. Y, y de verdad agradecerte mucho tu participación. Ha sido un honor para mí tenerte aquí, de verdad, un honor. Igualmente, igualmente te agradezco que me hayas invitado. Eh, aquí me tienes para ver lo que haga falta. Eh, y nada, decirle a toda esa gente que, que es más fácil de lo que parece. Tenemos las herramientas. Y vamos a por ello, vamos a tener una representación del pueblo y una separación de poderes muy bonita. Y una democracia formal muy bonita. Así Exacto. que, sed felices y un abrazo a todo el mundo. Uh -huh. Y vamos a eso, a colaborar, a participar. Y, y por favor, esas eso, confrontaciones, esas divisiones, vamos a dejarlas de un lado. Vamos a sonreír, vamos a alegrarnos de conocer, porque yo estoy conociendo a Efraín a un montón de personas que son de verdad maravillosas. Eh, han venido ya, tú eres el número 20, la persona número 20 que viene a este programa y no sabe eh, la conexión que han tenido con todas las personas que han venido aquí. Se han mostrado muy sinceras, muy honestas y, y de verdad, te agradezco tu participación, espero que vuelvas a venir aquí y que, y que esa, esa bonita conexión que hemos tenido se mantenga en el tiempo, ¿vale? Y vamos a luchar, vamos a luchar, vamos claro a ser fuertes. Sí. Claro que sí. Y aquí ya te he dicho que tienes tu casa en Granada. Muchísimas gracias. Más, más, más que bienvenido. Muchísimas gracias. Eh, acabamos con una frase que me ha encantado de Efraín y la vuelvo a repetir porque creo que con esto vamos a, a finalizar este programa de Movimiento Civil. Somos el ejército de la verdad y nuestras balas son las palabras. Gracias Fren. muchas gracias la verdad. Gracias a ti.